saludos soy Israel vanguera en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo corregir todo este problema que tenemos aquí en este croma Miren que, que al inicio está de un color miren como amarillento cierto eh, está como un verde biche algo así y miren que acá se pone un poco más verde entonces eso va a ser un verdadero problema si tratamos de quitar el fondo eh, sin corregirlo, entonces para hacer ello lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a color cuando estemos aquí en color nos vamos a venir a esta opción que está aquí HSL, vamos a dar clic allí entonces nos va a desplegar esto aquí, cuando se nos vamos a dar clic aquí, seleccionamos aquí nuestro proyecto y vamos a darle clic en este primer en este primer, no sé cómo llamarle, bueno, en esta primera opción que está aquí para definir colores, listo, damos clic allí y vamos a darle un clic cerca a la cara en un color que nosotros querramos, que pues, un color, bueno, un color adecuado el color que esté mejor eh, posicionado entonces vamos a dar clic aquí cerca a la cara no en la cara, sino cerca, listo bueno, ya hemos capturado nuestro color, entonces vamos a comenzar a jugar con esto aquí así Luego de ello, que comience que a parpadear así, vamos a darle clic aquí para que nos muestre, nos ponga en gris la, el, el, la persona y nos ponga eh, y nos muestre el fondo de cómo está quedando. ¿cierto? Todo este fondo debe quedar en verde y esta opción debe quedar en gris. Entonces vamos a correr así, vamos a ampliar aquí, vamos a ir jugando con esto hasta que nos dé. Entonces corremos aquí. Creo que ahí está bien, ahí ya nos está mostrando el borde. Esto es bastante sencillo. Va a quedar tal cual como ustedes lo ven, en, lo vieron en la portada del video. Bueno, ahí ya está bien. Ahí ya está perfecto. Ahora vamos a corregir. Vamos a dar clic en esta segunda opción que está aquí, en este segundo lápiz. Y vamos a dar clic en el color gris, pero a los lados, no en el objetivo. En este caso vamos a darle clic aquí. Aquí no le puedo dar porque aquí está la mano. Si quitamos esto, miren que ahí tiene la mano, listo. Y aquí hay una sombra, entonces vamos a dar clic allí. Vamos a dar clic aquí en la sombra y miren que ya nos reveló la mano. Y va a dejar la sombra porque no es normal que ustedes estén hablando y frente a ustedes haya una luz y no se vea la sombra detrás. Listo, entonces vamos a darle otra vez aquí. Vamos a dar otra vez aquí. Ok, una vez que lo tengamos así, vamos a bajar acá y le vamos a dar clic en ajustar y vamos a correr eliminación de ruido. Allí lo vamos a dejar aquí en desenfocar, vamos a ponerlo en un 3,7 y vamos a seguir, vamos a subirlo aquí, vamos a darle clic en corrección y aquí en corrección vamos a hacer lo siguiente. Esta primera opción la dejan así como está ahí, esta segunda la vamos a bajar aquí. La tercera vamos a bajarla, la cuarta opción también y esta saturación vamos a subirla toda. Miren que ahí ya se nos puso un poco más verde, entonces vamos ahora a darle clic en estos tres puntitos que hay aquí y vamos a darle clic en esta aquí en verde, vamos a ponerla aquí también está en verde. también en verde y esta sombra vamos a subirlo todo esto vamos a subirlo un poquito allí ustedes van, van a ir jugando conforme les vaya apareciendo y esto vamos a, a bajarlo todo miren que allí nos va dando más fácil para corregir lo demás listo entonces Vamos a cerrar aquí. Y si le damos aquí, miren cómo va quedando. Entonces ahora vamos a dar clic nuevamente aquí. Y aquí nos da más fácil para corregir. Miren que va. Damos clic otra vez para que nos vaya dando la opción. Podemos acercar. Vamos a acercarlo un poco más. Perdonen que está un poco lento debido a que estoy grabando en 4K y entonces esto me pone un poco lento el PC debido al consumo de mucha memoria RAM. Listo. A pesar de que tiene buena potencia de equipo, mucha mucha, consume mucha memoria RAM. Entonces vamos a dar clic aquí en estos bordes. Miren cómo los va quitando. Damos clic otra vez, vamos a dar clic allí. Lo importante es que nos quede todo, todo, todo en verde. Vamos a correrlo para acá. Miren aquí estos puntitos. Vamos a quitarlos. Así. Ahí ya está perfecto. Una cosita más. En caso de que aquí en la, en la figura le salga un colorcito como claro. Con esta opción de aquí le dan clic allí. Listo. Aquí no me ha salido por, por lo que no eh, eh, le he dado en las partes donde debe donde le debo dar. Listo. Aquí tenemos un puntito, vamos a acercarle allí. Vamos a corregirle. Miren aquí. Vamos a darle allí. Perfecto. Vamos a ajustar otra vez aquí. Listo, ahí ya quedó a la perfección. Bueno, pero eso no es todo. Acuérdense que acá adelante estaba de un color y acá está de otro. Entonces vamos a correrlo acá, vamos a ver cómo está acá. Miren, a esto me refería. Miren que aquí nos salen un poco de eh, colores como eh, blanco, ¿listo? Como grises, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar clic allí y vamos a corregirlo. Miren cómo todo corrige de forma fácil. No se preocupen por la parte que ya hemos corregido, que ya el programa lo detectó y así debe quedar. Y no, no, nos, no nos va a hacer corregirlo nuevamente. Vamos a bajar aquí. Vamos a dar clic aquí nuevamente. Vamos a dar clic allí. Bueno, ya quedó casi perfecto. Vamos a moverlo. Tiene que para, este, para hacer este video. Tocaba hacerlo con luces encendidas apagada y encendidas para que cuando les pase a ustedes lo mismo lo puedan corregir porque de nada sirve que esté casi perfecto y no les muestre cómo corregir ello y después sea un problema para ustedes, listo vamos a correrlo hasta acá miren que ya quedó casi todo el mismo color y aquí les quería mostrar este detalle. Miren aquí en la mano. Aquí vamos a acercarlo. Y ya con ello terminamos. Está buscando ese detalle. Aquí vamos a darle clic aquí. Y miren cómo nos va a quedar solo la sombra. ¿Sí ven? Solo la sombra nos va a quedar. Vamos a darle clic aquí en otro puntico. Y listo. Ya no lo movamos más. Ya todo quedó perfecto. Entonces ahora vamos a dar clic aquí y miren que queda la sombra pegada allá. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es darle clic en efectos. Esperamos a que carguen, no olviden que tengo el, el PC bastante cargado por lo que estoy grabando en 4K para que ustedes tengan la mejor resolución y puedan acercar todo lo que quieran y leen sin problema lo que está aquí entonces esperemos a que cargue vamos a darle clic en efectos y ahora verán cómo nos queda todo oscuro sin, sin haber ningún error por lo que ya lo quitamos todos los posibles errores vamos a darle aquí en ultra vamos a arrastrarlo aquí Vamos a bajar, vamos a darle aquí y vamos a quitar este fondo azul. Y miren cómo nos quedó a la perfección, quedó todo en negro, listo. Si ven como quedó todo en negro ahora, vamos a hacer lo siguiente: eh, yo tenía era 15, 12. Permítanme un momentico, control Z. control z 15 12 esto es para voy a captur, hacer una captura de la pantalla que es la que ustedes vieron al inicio del video donde les muestro cómo estaba antes y cómo está ahora listo ok entonces voy a capturar aquí le voy a poner 3 le doy guardar bueno ahora sí eh. Si no es que ser para mostrarle a ustedes la comparación en el, en el video, en la portada. Entonces, ahora sí vamos a quitar esto. Y ahora vamos a ponerle un fondo que nosotros querramos. Puede ser uno de película. Vamos a buscar uno. Eh, miren, este es el mismo video. Yo aquí le puse uno en fondo de, de, de, de, de una película que lo acabo de subir a YouTube. Y quedó perfecto. Entonces vamos a buscar una imagen o un video. Me gusta ponerle más video. Vamos a ponerle este. Pero ella desvincular aquí. Vamos a cortar aquí. Momentico, perdonen, momentico. Bueno, aquí ya está. Y automáticamente ya podemos exportar la película. Lo otro es que eh, para quitarle un poco la sombra a esto ya tenemos que venir aquí aquí en esta opción y vamos a correrlo allí le vamos a dar en limpieza y aquí en limpieza vamos a jugar con los bordes del personaje en este caso esta persona que les está hablando allí para que no se vean saturaciones a los lados miren lo puse a 100% para que no se vean mucha saturación a los lados a la hora del personaje moverse listo entonces ya cuando lo exportemos que le damos control M y lo exportemos eh, la resolución va a ser tal cual como la que les voy a mostrar aquí entonces voy a cerrar esto ahora miren el video aquí Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de lo que es la película Para. Miren esta así, miren, así queda el video, el fondo después de haberlo modificado. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.